Lecciones de un curso de milagros. Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Living Miracles. Para el día de hoy tenemos la lección número 114. Recuerda que cada mañana, justo al despertarte, y cada noche, justo antes de irte a dormir, se te recomienda estudiar o repasar las dos ideas para el día de hoy. Y la primera idea para practicar hoy es Soy espíritu, soy el hijo de Dios. No hay cuerpo que pueda contener mi espíritu o imponerme una limitación que Dios no haya creado. La segunda idea Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. ¿Cuál podría ser mi función sino aceptar la palabra de Dios, quien me creó para ser lo que soy y lo que por siempre he de ser? Y durante el día, a la hora en punto, di, soy espíritu. Y media hora más tarde, aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Amén.